Pasamos al segundo punto del orden del día que es la conferencia que nuestro compañero Pedro Arte va a ofrecernos en el día de hoy con arreglo al tema que aquí está perfectamente visible. A Pedro no voy a presentarle porque lleva muchos más años que yo en el centro, es compañero nuestro hace muchísimo tiempo, ha publicado un montón de trabajos en Altamira y también pues yo creo que cada año nos... Ofrece una de sus charlas. No digo que eres socio del centro mucho antes que yo. No, yo no he dicho nada de años. Sí, sí, sí. Eso quiere decir que tú entraste mucho más joven en el centro que yo. De modo que, sin más, le cedo la palabra a él para que nos ofrezca su conferencia. Buenas tardes. Bueno, ya saben muchos de los que me conocéis, mis creencias contra la Vega y con el mundo de la aviación. A Paco le ofrecí tres temas y le pareció adecuado que cogiéramos este de un general de Vega, Alejandro García González, que además contamos aquí con la presencia de su hijo. Es un tema interesante, es una persona casi contemporánea nuestra y tampoco hay que obviar la gente que está más cerca en el tiempo. Alejandro García González, Handri, para sus amigos y para sus colegas militares, siempre fue un número uno, fue un gran piloto militar. Llegó a teniente general en época de paz, lo que no es tan fácil, y acabó su carrera militar como capitán general de la región del Estrecho. Curiosamente, en la época del próxima a la Expo de Sevilla, por lo cual tuvo una repercusión importante. Pero en Torrelavega ha habido aviadores y ha habido generales, no es el primero en absoluto. Yo aquí tengo un trío de generales importantes. Uno porque fue del Galeón, no está aquí hoy Elisa. Eh, Francisco Carriedo y Peredo, importante, en el siglo XVIII, fue alcalde de Manila, además. Eh, y dos generales importantes que además tienen calle en Torralga... También lo tiene Francisco Carriedo y Peredo, pero pone hermanos Carriedo. Eh, y lo corrigieron en su día algunos otros aspectos, incluso el apellido, cuando les dije. ...al Ayuntamiento a través de Frasio que había algún error gramatical de los nombres... ...Ramón Castañeda y Francisco de Paula fueron dos generales importantes... ...en época de muchas guerras del 19 y bueno, les fue más fácil llegar a generales... ¿eh? ...uno de ellos llegó a ser Conde de Udalla porque se batió cerca de Ramales... ...allí se armó Gorda en la de Ramales, ¿verdad? ...y Francisco de Paula llegó a ser marqués de Torralavega... ...y además ha habido mucha gente relacionada con el mundo de la aviación... Y no cojo todos, pero sí algunos, y lo voy a hacer con un repaso lo más breve posible. ¿eh? De luego Joaquín Callón, importante, un hombre de principios del siglo, eh, del siglo XX, fue un personaje realmente interesante. Tiene una calle en Torre la Vega, ¿eh? esto es una foto de cuando llegó y aterrizó en 1921, en junio del 21, en Thanos. De este podría hacerse no una conferencia, sino una de las largas. ¿Eh? y lo mismo podíamos hablar de otro torrelavegense como Eloy Fernández Navamuel un personaje importante que además de aviador pues fue muchas más cosas y sobre todo es el que dirigió las tropas republicanas en el área de de Campó ¿eh? en el año 37 fundamentalmente, podemos hablar también mucho porque tengo mucha información y hay mucha información de él pero también no quiero que pase desapercibido aunque solo lo voy a hacer con un pantallazo cada uno pues Joaquín Mena ¿Eh? que fue de alguna, de alguna manera lo decía González de Gallarza si no hubiera sido por Joaquín Mena, él no hubiera llegado a Filipinas en aquel rey de 1921 ¿eh? era un gran mecánico que después se fue a Argentina y allí murió pero es un hombre que estaba relacionado con Sierra Pando donde en esa época en que le hicieron homenajes en esta región y es el primer Curiosamente se hizo para él, ¿eh? se le dio la medalla de plata del Ayuntamiento de Santander, en aquel homenaje que se hizo en el 26. Lo hicieron también en Santoña, en Torlavega, en Astillero, en Olor de Multitud. ¿eh? lo mismo podríamos hablar de Apolinas de Buruaga más cercana a nosotros pero como era un personaje que actuó aquí tanto en Santander como en fue la primera patrulla que vino al aeródromo de Nestares para intentar ver cómo se defendía o se atacaba la naval después al final el grupo que vino unos estuvieron en una parte y otros en la otra ¿eh? la vida es así pero además aterrizaba donde estaba su familia que era la ribera de Suances que era esta, hoy está lleno de casas y sería imposible bueno, Gavino Térez es otro personaje importante porque impulsó el viaje a México de Juan Ignacio Pombo. Por lo tanto, por eso está un poco esta figura, que además estuvo muy implicada y en Torrelavega y fue incluso presidente de la Diputación de aquí. En Torrelavega hubo un aeródromo, donde parte donde están los terrenos hoy creo que es algo que no hay que olvidar, no hay que reseñar. Eh, Torla Vega en la guerra civil tuvo sus más y sus menos en el mundo de la aviación como es normal y es natural, sobre todo en los últimos días, el 22, 23 y 24 de agosto del 37 antes de la toma de Torrelavega por las tropas nacionales. Eh, hay personajes con los cuales yo me he encontrado, y uno de ellos está aquí, que es mi amigo Eufrasio, que han estado muy relacionados con el mundo aéreo, alguno ha sido piloto, como Manuel Bartolomé, que nos ha dejado el año pasado, o Eufrasio, que está aquí, y es un joven que anda por ahí con noventa y pico años, ¿eh? y sabe mucho de estas cosas. Eduardo González Pardo, que vive en Novales actualmente, pues también está muy ligado al mundo de la acción, fue piloto y si alguien ha visto por ahí en muchas casas esas fotos aéreas que se vendían hace 25 o 30 años, eh, pues todas esas las hacía él en aquel momento. Eh. Aquí le tenemos cuando otro piloto se reencontró con él, Laureano, eh, pues le vemos aquí el, a ambos. ...en Torralavega se hizo en el 55... ...una gran exposición aérea... ...quién lo iba a decir... ...y quiero traer estos recortes de prensa... ...para que veamos que había mucho interés... ...en el mundo aéreo en Torralavega... ...en Torralavega estaba de sacerdote... ...el que fue primer sacerdote piloto aéreo de España... ...y no es porque lo diga yo... Don ...Jesús Gómez Abad... ...que antes había sido... ...coadjutor de Peña Castillo... ¿eh? ...sino porque lo dice el director general de aviación civil... ...primer sacerdote... ...que se hace piloto... ...también se hizo piloto más tarde... ¿Eh? otro sacerdote muy conocido de la gente Teodosio Herrera ¿eh? del cual también podría contarse muchas historias y hasta aventuras y anécdotas y en Torrelavega, en el 50 aniversario del viaje de Pombo se hizo también un gran homenaje al piloto Juan Ignacio Pombo en el año 85 curiosamente a finales de ese año murió Juan Ignacio aquí en Santander y está enterrado en el, pa en el Panteón de Personalidades Ilustres del Cementerio de Ciriego Todavía vive José María Anillo porque ha habido muchos pilotos y gente relacionado con Torre la Vega en el mundo aéreo. Este fue presidente del Aeroclub, cuando el Aeroclub de aquí pues tenía todavía un gran virtualidad. Estamos hablando del año 86. Yo recuerdo en esos años, 84-85, lo digo porque estaba yo en ese momento como vicepresidente de Roja, eh, montamos una patrulla aérea para apoyar eh, los problemas que podía haber en la región. Y ahí la tenemos... Eh, los pilotos colaboran en tareas de vigilancia en la costa cantábrica. Tenemos todavía, vive en Reino de vos otro piloto, Emilio María Guerra Silva. ¿eh? Este señor, ya no vive, Manuel Quintana, también ha sido un piloto de Torre la Vega, vive la viuda al lado de la llama. O todavía Manuel Blanco Varela, que algunos de aquí lo conocen, tiene un hotel en Torrelavega Vega, y todavía cuando veis alguna avioneta por ahí pulular, lo lleva su hijo Roberto, que es, el, es instructor aéreo de vuelo. Bien, Vega sí ha vivido mucho este mundo, hasta que en el año 31, incluso en las grandes fiestas, el mundo aéreo fue el motivo principal de la imagen del cartel festivo. ¿eh? Pero hoy vamos a hablar de Alejandro de García González. Alejandro García González no iba para piloto ni para militar, porque sus padres eran una familia fundamentalmente de docentes. Aquí está su abuelo, Santiago González Olmos, un personaje importante, aunque nacido en Cuella, donde tiene una calle... Pero que fue el primer director del colegio Alfonso XIII, hoy colegio, hoy colegio Ormendez Pelayo. ¿Eh? Pero sus hijos, su padre, por ejemplo, los hijos de Olmo, de Olmo su padre, pues fue un gran maestro de Torra Vega, recordado todavía por muchos, yo que he estado en Torrelavega en aquellos tiempos, donde fue medalla de Alfonso X el Sabio. Y. Esta familia de, fundamentalmente de docentes, y todavía algunos sigue siendo docente, como su hija, o ha sido, pues realmente era donde pretendían probablemente encaminar a su hijo a la docencia. Pero su hijo había oído hablar de todas estas cosas que antes he comentado, había visto la guerra como eh, se desarrollaba, y aquello de volar eh, a los pilotos les entra un gusanillo que no pueden evitarlo. ¿Eh? Aquí tenemos una foto familiar y alguno de los de la foto, como es su hijo, pues está aquí presente con nosotros. Bien, su hermana Flori, ¿eh? que le gustaba escribir mucho en aquellos años de su juventud, pues contaba lo de la torre, pues lo traigo aquí, esta vieja torre de la Casa de la Vega que ha desaparecido en el año 36 ¿eh? y que de alguna manera está en el origen hasta del nombre de Torre La Vega. ¿eh? ...y contaba que el, sus aventuras por esta plaza... ...también la vieja iglesia fue tirada en el año 36... Desde, derruida por el señor Carrollo, ...un tal Carroyo que seguro que Frasio nos contaría muchas cosas de él... ...y yo también contaría algunas que no vienen a cuento... ...pero él nació en casa, la casa materna como era muy habitual... ...en aquellos momentos en que no había hospitales... ...y nació en este lugar que es lugar, un lugar que se llama Sequeros, que está muy cerca de la alberca, muy cerca de la Peña de Francia, muy cerca de localidades que seguro que a muchos, pues el tabaco, Tamames, eh, si alguno ha ido a, a la alberca seguro que ha tenido que pasar por Sequeros, muy probablemente. Hay... Eh, nacieron pero muy pequeño, a los pocos días ya vino a Vega donde sus padres eran primero maestros de, de, de allí cerca y después ya se afincaron en Torralvega y su padre vino a este colegio en el cual yo en algún tiempo estuve aquí dando clase y dirigiéndole que es el colegio José María de Pereda todavía aquí no estaba ni, ni terminado algunas de las cosas que había no tenía todavía ni la valla que después yo me la encontré hecha ¿eh? y este su padre como maestro en esa época José María de Pereda en el año creo que esta foto es del 33 34 bien, hace la primera comunión en Torla Vega va al Instituto de Santillana porque sus padres parece ser que le dijeron mira, tú puedes ser piloto pero antes de eso tienes que hacer el bachiller y no sé qué más cosas a ver si la idea se te va que no, le, no se le fue evidentemente estudió en el Instituto Marqués de Santillana y además era un gran aficionado al mundo deportivo y sobre todo formaron un equipo de baloncesto que tuvo un gran éxito a nivel nacional ¿eh? y además ese grupo de compañeros del baloncesto pues fueron muy amigos durante toda su existencia pero al final él quería los campamentos y efectivamente, efectivamente fue a hacer un curso de vuelos sin motor el primero que hizo en el 47 ya en Llanes donde está hoy un campo de golf pero que aquello fue un aeródromo hasta los años 40 o 50 incluso más ¿Eh? Eh, incluso se fue a Monflorite, a Huesca, donde iban los pilotos que aquí surgía en aquellas épocas, y al final, donde acabas en la Academia General del Aire, en la tercera promoción. ¿Eh? Ya digo que siempre fue número uno. Bien, incluso cuando venía a Torre la Vega, él disfrutaba con el traje ¿eh? de verano, y en la Academia pues, se formó en aquella promoción saliendo con el número uno. Pero antes de salir con el número uno, pues había que dar los pasos que había que dar, había que conseguir pues ser, desde cadete hasta ser teniente era un paso de, de, de varios años y realmente había que hacer guardias ¿eh? o había que hacer maniobras o había también que seguir jugando que él le seguía gustando el baloncesto le seguía gustando el baloncesto, ¿eh? gustando el baloncesto. ¿Eh? allí se formaron y se siguen formando los futuros militares de aviación ¿eh? una formación teórica y una formación práctica y además sobre todo de vuelo para ser pilotos aquí le tenemos en la cura de bandera más que mis palabras lo que va a haber es un conjunto de imágenes que voy a pasarlas con cierta rapidez, ¿eh? cierta rapidez para no eternizarme en el tema, en cada imagen podemos contar posiblemente alguna anécdota pero tampoco viene al caso ¿eh? por eso voy a ir un poco andante como dirían los músicos aquí le tenemos junto a sus, sus padres y su, y su hermana sus hermanas Aquí le tenemos con un vuelo del famoso capitán Unciti en el año 47 y si he traído esta foto es porque esta, estos son los mismos 40 años después. ¿Eh? Han cambiado una pizca. ¿eh? Y había también que hacer alguna vez servicios de vigilancia en Santiago de la Ribera, o guardias, o lo que fuere, y sobre todo lo que a él le gustaba, ya, volar. Aquí le tenemos al lado de una Booker. ¿eh? Aquí le tenemos recibiendo el despacho de teniente. Estamos hablando del verano del 51. Aquí tenemos él deja ya la Academia del Aire y después pasa por una serie, como los militares en aquella época, sobre todo, cada vez que tenían un ascenso o incluso antes, pues tenían un destino distinto, por lo tanto hacían turismo, ¿eh? no había, cuando aquello no había aquello del turismo del inserso. Y entonces vienen de lugar a lugar cada vez que habían... y él efectivamente recorrió media España y algunos otros lugares de fuera de España. Bien, pues tras de eso se inicia una carrera militar que fue importante, sin ningún problema, sin ningún borrón, sin ninguna mancha y su primer destino es Alcalá de Henares. ¿eh? En aquella época ya tenía, ya tenía novia, novia en la Vega, una familia muy conocida y además estando en las milicias, algún verano aprovechó para hacer las milicias en Burgos, aprovechó para mmm, hacer una pasada rasante por la Vega ¿Eh? y aquello creo que salió hasta en los periódicos. Asustarnos algo. Sí. sí. Bien, se casó en la Asunción, que es una iglesia interesante. ¿eh? No sé cuántos conocerán de aquí, pero es un neogótico que algunos lo critican, pero bueno, ahí la tenemos. Yo digo, la tenemos porque yo me siento un poco torlaveguense. ¿eh? Y es en la época, como digo, cuando hizo aquel ruedo, cuando estaba en la milicia aérea de Burgos. Eh, pilotó muchos aviones, hizo muchas horas de vuelo. Eh. Aquí le tenemos con un Junker de aquellos que habían estado en la guerra civil, eh, porque estuvieron hasta los años 80, muchos de los aviones se aprovecharon. Tampoco había muchas posibilidades para comprar nuevos aparatos, hasta que hicimos un acuerdo con los Estados Unidos en 1953. Él estaba en un ala de transporte y en ese ala recorrió toda España transportando, como su nombre indice, eh, pues cosas a diversos lugares de, de la península ibérica y de las posesiones africanas y canarias y baleares. Aquí le tenemos pilotando ese Juncker, un Juncker 52. Aquí le tenemos con un Dakota... Ya digo que y el acuerdo de las bases fue fundamental, la historia de España algún día habrá que profundizar en este acuerdo de cooperación hispanoamericana y toda la influencia que tuvo, no en lo militar sino en, todo, en todos los aspectos, realmente fue un hito, ¿eh? acabaría viniendo aquí unos años después el presidente y, y militar antiguo de la segunda guerra mundial, Eisenhower. Y todos estos acuerdos hispanoamericanos ahí le cogieron de lleno, ¿eh? porque realmente eh, iba a suponer nuevo armamento para el ejército español. A veces era armamento ya utilizado en otras guerras, lo digo porque a mí cuando hice milicias me tocaron los morteros que habían estado en Corea. ¿eh? Pero bueno, de alguna manera cambiamos aquel Dédalo famoso que vino, no sé si lo recordáis, pues lo mismo ocurría, es un barco americano que ya había tenido muchos recorridos por los mares del mundo. Bien, en el año 56 asciende, asciende a Capitán y es la época en que eh, realmente rota por varias bases de España, como Matacán, va a Talavera la Real, eh, va a Alemania, algunas bases alemanas, va a Estados Unidos a formarse. Eh, y todo esto realmente fue fundamental porque íbamos a tener aviones aquí de los que eh, se iban a utilizar y había que saber manejarlos. Eso es una constante que sigue en nuestros tiempos de hoy. ¿eh? Aquí le vemos en Talavera de la Real con un avión, un T-33, exactamente igual que uno de los que están en el aeropuerto porque llegaron además por Santander, ¿eh? tanto el T-6 como el T-33, que son los dos que hay allí en... Al llegar al aeropuerto, pues llegaron en el año 54 en el portaaviones Tripoli los primeros. Y pues fueron llegando en años sucesivos y de aquí se rearmaban y se llevaban a las bases de España que después actuaron, pues a veces, a veces eran, eran aviones de instrucción y otras veces fueron aviones que se les colocó armamento para que pudieran tener capacidad ofensiva. ¿Eh? Él voló en estos hasta que, eh, después de su ascenso a capitán, va a Manises, en ¿eh? la base de Manises, y allí ya va a manejar un avión americano, el Sabre. ¿eh? Ya es otra historia, habíamos dado un cambio radical de los aviones de, de, antes de esa época, que muchos de ellos, como digo, procedían de la guerra civil, y además eran muy variados en la tipología, en el armamento, hasta el punto de que cuando estaban los republicanos establecidos en la vericia lo llamaban el circo crone, porque había todos los tipos de armamento, de aviones, no coincidían unas piezas con otras y esto era casi inoperativo. Bien, él lo de piloto le encantaba, eh, era el gran piloto, nunca tuvo ningún incidente, eh, era muy metódico, posiblemente lo había aprendido en, en Estados Unidos, los Estados Unidos casi vuelan actualmente casi con el manual en la mano. Eh, cuando se salen del manual no son capaces de improvisar. Y han producido algunos accidentes. No solo los americanos, también otros. ¿eh? Aquí tenemos ese, ese tipo de aviones que fueron importantes. Además eh, son aviones que ya podían hacer la, superar la velocidad del sonido, hacer más. Él tiene aquí precisamente, cuando traspasó la barrera del sonido, en el año... No sé si lo encontraré por aquí, pero debió ser en el año 56 o por ahí. ¿eh? ¿Eh? Eh, ya digo que voló en Manises y además también voló con los antecedentes de lo que hoy es la patrulla Águila, que es importante. ¿eh? Eh, en 1958 ya es jefe de operaciones, él tuvo unos ascensos mmm, con cierta rapidez. ¿eh? que ya digo fue el número uno y cada vez que hacía cursos seguía siendo el número uno. El jefe de escuadrón dos años más tarde, aquí lo tenemos con el North American Sabbath, nuevamente y con un grupo de compañeros, ¿eh? es, es este. ¿Mm? Eh, en 1960 se crea la patrulla Ascua, ¿Mm? actual con ella, ya digo que es el antecedente de la patrulla Águila de estos momentos. ¿Eh? en aquel momento utilizaban el sabre ¿eh? aquí les tenemos actuando en alguna ocasión en aquella época recibe al entonces príncipe de España Juan Carlos aquí le tenemos volando o al menos en la cabina del avión de un sabre aquí sí que le tenemos volando pero él no se le ve porque él es creo que el 1-136 es el avión más tapado de esta escuadrilla ¿Eh? Pero aquí le tenemos en un primer plano Aunque no se note que es él Lo mismo que esta otra foto Hace los cursos de Estado Mayor del Aire También con el número de su promoción Al Estado Mayor del Aire El Ministerio del Aire Está cerca de Moncloa pues Vino muchas veces porque era el lugar Donde había que ascender y donde había que formarse Y donde era la referencia De todo el mundo aéreo de España En esa época y en la actual ¿Eh? En el año 64 le destina a la Academia General del Aire, primero como agregado y después ya como profesor de vuelo, ¿eh? ya digo que era un gran piloto, en la academia será profesor, ¿eh? asciende a comandante, nuevamente vuelve a, a Madrid, será profesor ya en la Escuela Superior del Aire, donde está hasta el año 72... Y vuelve nuevamente a la base de Torrejón de Ardoza otra base. Como digo, ha ido rotando por muchos de los lugares de España, sobre todo por los del centro de España, donde estaban los escuadrones aéreos. Aquí ya le tenemos con otros aviones, por ejemplo, el Phantom 2. ¿Eh? Hemos ido evolucionando. Esto podría ser también la evolución del mundo aéreo en España durante su época. ¿Eh? Aquí le tenemos con la Lockheed el, el F-104 en la base aérea de Torrejón no voy de a entretenerme en demasiados de detalles porque el tiempo se nos va a ir ¿eh? aquí tenemos la cabina del Phantom de la McDonald cuando celebra los 25 años de la promoción con el rey Juan Carlos en la misma foto con la promoción pero ya en la Academia de San Javier donde volvieron a recordar 25 años antes su periplo murciano aquí le tenemos ya en la base de Talavera con el F5B el Northrop dispuesto a, a volar ya digo que él lo que más le encantaba era volar ¿eh? era un gran piloto piloto de vocación eso está claro por mucho que sus padres se lo quisieran quitar de la cabeza, porque había muchos accidentes aéreos en aquella época, ¿verdad? Y a un padre que un hijo sea quiera ser piloto, pues ya un poco le daba miedo. En Cantabria, yo me parece que en alguna ocasión he hablado de los accidentes aéreos de aquella época, no sé si ha sido por acción de veteranos, y realmente hubo muchísimos accidentes, ¿eh? porque los aparatos eran, bueno, eran no tiene nada que ver con los actuales, ...se podían parar el, el motor en pleno vuelo... parecían que iban a pedales... ...y claro, eso que se para el coche... ...pues nos ocurría, ¿verdad?... ...aquellos del 600... ...pero si nos paramos allá arriba... ...pues ya sabemos lo que puede suceder y ocurrir... ...hombre, aquí ya vamos... ...teniendo mejores, mejores aparatos... ¿eh? ...sobre todo los que hemos podido comprar... ...a los Estados Unidos, a Francia... ¿eh? ...aquí tenemos en un primer plano... ...en otro primer plano a punto de despegar ya digo que cada vez que tenía un ascenso y algún curso pues acababa estando en el estado mayor del aire como le ocurría en esta época a medida que además iba ascendiendo ¿Eh? acabó siendo no solo profesor de la academia sino director de la academia general del aire en el año 80 y aquí le tenemos en su despacho de la Academia General del Aire, que también había cambiado bastante. ¿eh? No es igual la foto en blanco que la del color, ¿verdad? Ha cambiado. Tenemos una Academia General del Aire que realmente es un lujo. ¿Eh? Él seguía volando, porque a él lo que le encantaba era volar. Y aquí tenemos viejos aparatos, ¿eh? como el, el, el T6, que hablaba antes que le tenemos uno allí. ¿eh? hasta el, el famoso Bonanza o la Aviojet ya hemos ido cambiando, e incluso el, el aviocar, que ¿no? es un avión eh, de fabricación española que entró en servicio en el año 74, son los aviones que fueron sustituyendo a aquellos viejos de la guerra civil, que están muchos de ellos, si alguien va a Madrid, que vaya al museo del aire y también va a ver toda la evolución histórica de los aparatos que hemos tenido en España en el último siglo y pico aquí lo tenemos pasando revista como coronel director de la Academia General del Aire, aquí lo tenemos con el ministro marroquí de defensa, empezábamos a ser ejemplo para los países vecinos ¿eh? en el mundo aéreo al menos de nuestro ejército, lo mismo que antes habíamos sido quienes nos habíamos realmente eh, igualado, al menos había sido nuestro ejemplo los americanos o los, o los alemanes ahora íbamos a ser nosotros ejemplo para muchos otros países y para muchos otros gobiernos ¿eh? aquí le tenemos con un grupo de militares franceses aquí le tenemos imponiendo una condecoración cada vez que hay un cese, como vemos, acaba nuevamente por Madrid, ¿eh? es agregado al cuartel general del mando de personal, después estará en la JUGEN, donde permanecerá un año, y nuevamente al ascender por elección a, brigada, a general de brigada, pues vuelve primero disponible forzoso mientras haya un destino, y acaba estando en el cuartel de la EMAD, y poco, al poco tiempo va a la división del Estado Mayor Conjunto, y actúa en reuniones internacionales, como en este caso en la reunión de Estados Mayores conjuntos hispano-italianos, los nombramientos de general de brigada y general de división. Te digo que es un, es un desarrollo un rectilíneo perfecto desde que entró en la academia hasta que acabó siendo ¿no? teniente general. Al ascender nuevamente a general de división, acaba nuevamente en Madrid, pero pronto sigue ascendiendo y tendrá el destino, sobre todo su último destino, ¿eh? que le nombran capitán general de la, de la región aérea del Estrecho, en base entablada, se le da el mando aéreo del Estrecho con rango de capitán general, aquí tenemos los que ha habido desde los años 60 hasta el año 94, en que la estructura del ejército y, del, y de las regiones ha cambiado, ¿eh? el, es el tercero por el final, le han seguido dos más, la región del Estrecho era y sigue siendo un lugar estratégico porque tenemos al sur pues, una serie de problemas geoestratégicos importantes. Menos mal que en Marruecos no hay primaveras, ¿eh? siguen casi sin estaciones del año, pero sí en el resto del norte de África, ya hemos visto lo que ha ocurrido en los últimos años. Bueno, esto es la combinación de su exitosa carrera militar, aquí le tenemos en el Día de las Fuerzas Armadas que él presidió en el año 90, por eso digo que coincidió su último periodo en Sevilla, coincidió con los años de la Expo, ¿eh? el Día de Reyes del 91 presidió la Pascua Militar, representó ese año a Juan Carlos en la Semana Santa sevillana, eh, al que recibía porque por Sevilla en aquella época, era nuestro escaparate, ¿eh? nuestro escaparate del año 92 era Barcelona y Sevilla, y entonces, lógicamente, él iba a estar allí pues, recibiendo no solo a las autoridades españolas, sino a veces a autoridades de otros países. Aquí vemos el día de las Fuerzas Armadas del año 90. Aquí le vemos con personajes muy conocidos como Carlos Amigo o el presidente de la Junta de Andalucía de aquel momento, Manuel Chávez. Aquí le vemos con Felipe González, eh, con el que yo tenía el pelo hasta oscuro. Aquí estamos recibiendo al, al presidente, al primer ministro portugués, Aníbal Cavaco Silva, recibiendo nuevamente al, al rey, en aquel momento, en la base de Armilla, en Granada, en esa base de bueno, cada cosa de estas tiene una historia detrás. La base de Armilla funcionó por vez primera en el año 2014 y... En el estreno hubo un, un festival aéreo donde actuó Salvador Edilla, que sabéis que yo tengo cierta predilección y bueno, triunfó Salvador Edilla, en el, a pesar de que tenía un avión muy malo, eh, muy malo, pero realmente triunfó en Armilla en aquella inauguración. Ahora a la base de Armilla incluso está la patrulla de helicópteros. Aquí le tenemos con el rey nuevamente, con la reina, nuevamente con la reina, nuevamente con el rey con otras autoridades recordáis a Narcís Serra que era ministro de defensa a la derecha en el aeropuerto de Sevilla, San Pablo eh, yo le deté en los últimos años era una persona muy afable, muy sociable ¿eh? bueno y aquí le tenemos de Domecq pues firmando una de sus cubas yo no sé si cuando venga alguien y vea eso... ...pues no se pone algo más... ...porque claro, Alejandro García González... ...si no pone debajo un apellido... ...pues no sabemos quién es... ...si era un artista, cantante... Eh, ...o era un general... ...aquí le tenemos con su esposa... ...esta foto es interesante... ...sobre todo la del fondo, ¿verdad?... ...para los que son de Torre la Vega... ...porque claro, es el gran café moderno... ...que ya no existe... ...donde después estuvo una librería famosa que era de la familia de su esposa. Él solía decir que le había dedicado muy poco tiempo a su esposa, porque con los viajes y con las responsabilidades, pues un poco la había, la había abandonado. Y en todos los últimos años, él la cuidó precisamente para compensar los años anteriores. Aquí tenemos una foto ya vestido de general. ¿Eh? Aquí con su hijo, que tenemos le tenemos presente, ¿eh? le tenemos presente que también fue militar de aviación y después ha sido jefe de la policía local de Torrelavega y estuvo a punto de serlo en Santander ¿Eh? y bueno en eh, 1991 es decir, hace ya casi 30 años cesa en el servicio activo por cumplir la edad reglamentaria pasa a la situación de reserva y al año siguiente ya se jubila y pasa a la segunda reserva y se jubila ¿eh? totalmente de su vida militar eran 65 años de edad y llevaba casi 50 dedicado al mundo de la milicia con un gran éxito ¿eh? y realmente había sido un personaje importante de Torlavega y de Cantabria que nos podemos yo creo que sentir orgullosos. Tiene múltiples condecoraciones que no voy a citar, pero sí son muchas, no solo las de España, sino lugares por donde él había estado o había pasado y Torlavega siempre era para él la impronta. Por lo tanto, cuando se jubiló en el año 92, se instala nuevamente en Torrelavega, definitivamente. Pero él se había relacionado con mucha gente, hemos visto antes en Domecq, o se había relacionado, pues, por ejemplo, con los garcilasos, que han tenido un gran éxito en Torrelavega y han recorrido España e Hispanoamérica, y él le recibió en un momento determinado, cuando estaba en Madrid, incluso esto está sacado del libro Torrelavega de José Ramón Said. ...con todas las personas identificadas... ...claro, si esto tiene ya 40 años... ...pues imaginaros que estas fotos van adquiriendo cierta importancia... ...puesto que algunas de las personas que están aquí... ...pues ya no están con nosotros... ...su lugar de nacimiento no había olvidado su persona... ¿eh? y le hicieron un hijo predilecto... Eh, en el año 90... Con ...casi ya cuando iba a terminar su vida militar... ¿eh? no olvidaron que ahí había nacido un general... ¿Eh? y fue toda la familia, con la alcaldesa, en Sequeros... ¿eh? Y ya digo que Torrelavega era la impronta donde él siempre se... digamos que era un poco el, el gozne de su existencia y de su vida. ¿eh? Los que hemos pasado por Torrelavega con más o menos intensidad, eso deja huella, eh, de alguna manera, lo digo por propia experiencia, ¿eh? yo sigo viviendo mucho a Torrelavega, como saben muchos... ¿eh? Él al mediodía se iba al bar central, a su mesa preferida, del fondo, ¿eh? allí hay una metopa que en su día se puso y ahí en esa mesa le conocí yo en su momento, porque yo solo le he conocido en los últimos años de su existencia, me hubiera gustado haber haberle conocido mucho antes porque era, creo que si alguna cosa puedo decir de él es que es la bonomía, era una buena persona, una buena persona eh, en toda la extensión de la palabra. Por las tardes a donde iba era al Brasil. Como yo cuando voy a Torravega suele ser por las tardes, pues allí nos llevamos Frasio y yo a charlar con nuestro general mientras tomamos un café en el Brasil y nos contaba algunas de sus aventuras o las contamos nosotros, depende de lo que fuere. Bien, en el año 2012 fallece. Está enterrado en el viejo cementerio de Geloria junto a su esposa. Y yo creo que Torrelavega y quizás Santander te de recordar a este personaje con una calle o con lo que crean conveniente. ¿eh? Pero yo creo que esto era importante. Creo que es la vida de este personaje resumida lo más posible. ¿eh? Porque no solo hay que ver los que pasaron hace 500 años o hace 300 o hace 200. También los que pasaron recientemente. Eso también es historia y yo he querido sacarlo lo de este y lo de otros que sabéis que me gusta este mundo de la aviación desde el punto de vista histórico. Y nada más, y muchas gracias. Bien, pues como de costumbre, después de esta exposición, eh, abrimos un turno de, de coloquio, por si alguien quiere preguntar, o comentar, o pues poner algún recuerdo, en fin, lo que ocurre. Yo fui a la escuela con él, o él conmigo. Fuimos. Le llamábamos Jandrito allí cuando aquello, uh -huh. en el colegio. O sea, eran aproximadamente de la misma edad. Son de la misma quinta, sí, son él? de la misma sí, quinta, sí, de, de sí, la misma quinta sí, del 27. La edad mía tenía él, sí, yo, sí. La sí, la de el... Los dos son del 27. Frasio es la memoria viva de Torralega y de toda Cantabria. Sí, mm, lo Te lo digo yo porque cualquier tema que le sacas te va a contar la historia de los últimos 80 años, de lo que ha sucedido ahí, o con familias, o con pueblos, o con lugares. Ha pateado la región mucho y tiene una memoria prodigiosa. <coughs> ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna pregunta? Darte las gracias por ha sido muy bonita la, la conferencia. Bueno, pretendía traer imágenes, ¿eh? porque ya a veces están demasiado texto. ¿no? De todas formas, un resumen de su vida va a salir en la en la revista del año de, de este año, de final de año. Decir yo que tendréis ocasión de ampliar vuestros conocimientos eh, porque uno de el trabajo de este año, la vida de Pedro, precisamente versa sobre este general. Sí, Así, comentar también que, aparte de toda esa documentación gráfica, que realmente me ha parecido muy, muy interesante, eh, decías, lo eh, dice, bueno, los aviones no son como los de ahora, ¿no? como que ahora son más seguros, lo hemos visto el caso de la ambiente, estos accidentes parece que sigue habiendo ese riesgo, no sé en tu opinión sí. si idea, son El Estado siempre ¿no? existe, ¿No? en un avión, en un barco o en una carretera, ¿no? Pero de todas formas son mucho más seguros, evidentemente, en estos momentos. El índice de sinestabilidad de los años que yo trabajo mucho en el 20, en los años 30, 20 10 incluso, fue tremendo. Fue tremendo. Y en Cantabria digo que fue tremendo no ¿Eh? ha habido muchos accidentes de mucha gente la mayoría de los más de la mitad de los pilotos que yo he dado hace como una conferencia de los pioneros de cantabria de los 40 pioneros hasta los años 40 y los 40 a continuación de los años 40 para atrás la mitad han muerto en accidente de aviación es un porcentaje muy elevado ¿Eh? ya saben que dice el gerrán que para ser el ve que morís joven si ponen en accidente como los toreros ¿no? pues en la aviación pasa un poco lo mismo por eso sus padres eran muy reticentes a que se fuera de piloto. Porque Cayón cayó, se mató en un accidente en el 32 en Carabanchel. Y digo que era de Torraega, ¿eh? lo tenían muy reciente todavía. Por ejemplo. Y antes había habido una pila de indios también muy. Sí, pues los dios ya murió en el 17 de, de accidente. Sí, eh, sí uno, también unos otros accidentes mortales, en el 26, 27, 24, yo ya digo que de los 40, que yo los tengo como pioneros hasta los años 40, la mitad han muerto en accidentes de 20. por tanto, eh, era un poco para, para tener cierto temor, cierta prevención. Él era mi suegro. Y yo una vez le dije, porque a mí me da pánico volar, se veía. Y en una ocasión me dijo que los aviones de los años 75 hacia acá, todos llevaban, todos los mandos, por triplicado. En aquella época no. Porque yo le decía, pero ¿no os da pánico cuando subís a determinada altura? Y él siempre decía, no, porque está controlado. Y fue cuando me explicó que iban todos los mandos por triplicado. Sí que hay accidentes, pero muchos de los que hay también son aviones muy viejos. Por ejemplo, los que ha habido en Rusia, por ahí, son aviones que llevan volando igual 28 años, 30, años, y es no Yo no sumano, entiendo una palabra, es lo que me decía... No, y a veces, no el mantenimiento el del otro día de Ucrania es que el, esos aviones se es que a gasolina es que es la justa para llegar a esa barrera. Claro, ¿qué pasa eso? entonces no llegó, a, no, no llegó a Ucrania a la o sea, una pregunta de proximidad, ya que tenemos la fortuna de tener a los hijos aquí eh, y con la de lo que nos equivocamos los padres tantas veces a sus padres les dio tiempo a sentirse súper orgullosos de él y producir, sí, por, su... por, eso, por eso que sé que estáis aquí. Sí, está emocionante sí porque no es por presumir, es la verdad, como fue el número uno de todo y les daban todos los premios y les llamaban. Ellos han fallecido en el año 83, la abuela de mi marido, la madre de él, y el padre en el 71, 80, ¿no? pero sí lo disfrutaron, mucho. No, y pues además es que sí, estaban muy orgullosos, sí, la, porque la él, de, todos los cursos que hizo todo era el número uno y siempre, pues la foto de la familia, bien. cuando le dieron al padre la medalla de los reyes del sabio al jubilarse en el año 64, pues ya él era capitán. Y además él era muy sencillo muy humilde y muy bondadoso. Fíjese que le regaló Franco un reloj, porque había sido el número uno de todo un reloj, y se lo quiso regalar Su padre se lo regaló, y lo tenía el padre que ni se lo ponía en una caja como los padres. Pero no, que claro. <risa> sí, además es muy curioso, es niño original. Yo le di la jubilación que creo que fue la última tanda de reloj que se me regaló a mi Sí. Sus sí. bueno, una... padres además eran muy estrictos, tremendamente estrictos, y yo creo que eso le ayudó, porque yo lo hablaba antes con él, y le ayudó mucho en la vida militar. Porque en cierto modo la disciplina era casi el 40% del éxito. Muchas gracias, por favor. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues en ese caso damos las gracias nuevamente a Pedro por esta presentación tan amena y tan interesante que nos ha hecho. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, el tercer punto, que es la actualidad. ...académica del centro...